hola cómo están gracias a todas por estar ahí bienvenidas eh, hoy día estamos haciendo una rifa hoy día estoy con jenny que hola. me acompaña juntas estamos haciendo una rifa y les vamos a mostrar la lista de todas las chicas que están participando con los números de teléfono para llamarle a la ganadora así que hoy día trajimos nuestro regalo y este, Jenny se los, va a se los va a mostrar. Sí, acá está nuestro regalo que estamos rifado en $45. Eh, nos dieron su, su número de contacto para que le llamemos ahorita que hagamos la rifa. Vamos a ver quién es la ganadora. Y como Jenny les decía, este regalo está valorado en $45. dólares. ¿Verdad que, que estupendo? Lo que se van a llevar. Así que vamos a ver quién es la ganadora hoy día. Aquí están todos los, todos los, los numeritos. numeritos todos. Con el nombre de cada chica que vino a nuestra mesa. Ok. Vamos a ver, Jenny. Usted va a sacar el nombre ganador. ¿El primero? Sí. Bueno. Entonces <ríe> vamos a batir y vamos a sacar el numerito. Ok. ¿Y la ganadora ¿Qué? es? Sandra Reyes, felicidades Sandra, se llevó su regalito así que si nos está viendo nos puede contactar y le llevamos su regalito, nosotros por supuesto también la vamos a llamar claro que sí, nosotros tenemos el número de Sandra, le vamos a llamar y Ana este va a tomar foto cuando se le entregue eh, su regalo así que eso es todo por el día de hoy chicas, pasen buena tarde, gracias a todas Okay, bye! <coughs>